Particularmente se abordó muchos temas relacionados a la Comisión de Finanzas y Economía, donde había eh, cuestiones relacionadas con transferencias presupuestarias y acuerdos que son muy importantes para el funcionamiento de toda el área ejecutiva municipal y particularmente para el desarrollo de obras de importancia dentro del ámbito de nuestra ciudad. También se han aprobado algunas exhibiciones solicitadas por personas que han acreditado debidamente la necesidad y la imposibilidad de pagar sus tributos, sus tributos municipales y se ha, por supuesto, hecho un valor. ...de lo que han sido el proceso electoral del último domingo... ...felicitando particularmente por supuesto al señor gobernador de la provincia... ...que ha sido reelecto para un nuevo mandato... ...y al señor intendente municipal quienes han hecho realmente una muy buena elección. Un punto que me parece también muy importante destacar... ...ha sido eh, un expediente solicitado por eh, el Frente de Izquierda... ...por el cual se declara la condolencia ante el fallecimiento de un empleado... ...de la Dirección de Higiene Urbana, Francisco Méndez... Que ...a quienes le decían el panadero... y este cuerpo también se ha expresado en este sentido, sobre todo pensando en la familia de, de, del empleado municipal y en los compañeros de trabajo de alguien que era muy querido. Entre nosotros. Sí, hicimos una un minuto de declaración para que se pronuncie el, el Consejo de lo que, pas, lo que pasó es que falleció un compañero de recolección del turno tarde, del 19 de julio, el ex 4 de junio. Eh, el, este domingo, durante las elecciones, falleció de una enfermedad fue a trabajar como todos los días y después se sentía mal, lo internaron y a los cuatro días falleció. Aún no se saben las causas exactas de la muerte del compañero. Según tengo entendido, eh, están haciendo unos análisis, una muestra de, de él eh, en Buenos Aires, en el cual 15 días estarían sabiendo las causas exactas. Pero esto es una alarma importante por las condiciones laborales en que viven los trabajadores de recolección de la municipalidad, bueno, pero en general los trabajadores de recolección a los que nos hemos expuesto muchas veces a todo tipo de situaciones. U, eh, hubo acompañamiento del resto de los concejales y además nosotros presentamos un proyecto de recomposición para los trabajadores de recolección, un proyecto de ordenanza, que esperamos que sea eh, si bien entró en comisión me esperamos que sea prontamente tratado, que establece por ejemplo eh, algunos beneficios para los trabajadores de recolección, como que sean reconocidas la categoría en los últimos 10 años antes de jubilarse o la edad que le corresponde para pasar a la categoría 24, que puedan pasar de una dirección a otra, para hacer tareas más livianas, pero no perder los, los beneficios de un recolector como ítem por insalubridad, todo eso, porque muchas veces ¿qué es lo que pasa? vos a los 65 años no puedes seguir corriendo detrás de un camión tirando bolsa de basura porque es un trabajo físico muy desgastante. Y muchos compañeros no han llegado a la edad de jubilación y murieron antes de llegar o tramitando la jubilación. En ese sentido lo que nosotros planteamos es que se puedan trasladar a otra dirección pero que se sean reconocido eh, los años que estuvo trabajando en recolección.